...del decimocuarto batallón de infantería de la quinta brigada de nuestro glorioso ejército, donde estamos llevando a cabo un recorrido por todo el área de influencia de la quinta brigada de infantería del ejército. Iniciamos en Neiva, continuando por todos los puestos de destacamento de la descubierta, la laja, la 40, eh, llegamos a Jimanín, todos los puestos de destacamento de la zona verificando las instalaciones, la listeza operacional del personal militar que se encuentra destacado en esta zona a fin de continuar el proceso de modernización y de llevar a cabo una listeza operacional más óptima para el cumplimiento de la misión que tenemos encomendada de acuerdo a la Constitución. nuestro glorioso Así que ustedes pueden estar seguros que cada día el ejército dará paso firme hacia adelante ya la modernización, ya sea la eficiencia para el cumplimiento de su misión. ¿Cuál, ¿Cuál es su, su impresión después del recorrido, comandante, de la situación de la frontera? Las fronteras está totalmente en calma, tanto de este lado como de aquel lado, hasta donde nosotros tenemos informaciones. No hay ningún tipo de inconveniente más que las cosas normales que suceden en la frontera. ¿Cuál va a ser su más? prioridad en la gestión del ejército de la República Dominicana? Vamos a continuar el proceso de modernización y de... Y de aumentar la limpieza operacional de nuestras tropas para tener una mayor eficiencia en el trabajo.